¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de todos nosotros. Hoy te traigo la guía y el tutorial para construir el Mini Zapper, un dispositivo muy pequeño y muy fácil de hacer. Este dispositivo es, no es otra cosa que el Zapper de Bob Deck, que ha sido diseñado de una manera más práctica para la persona que no tiene estudios en electrónica y esas cosas. Así que bueno, en este video vas a conocer cómo se hace y vas a conocer un poco de qué se trata la terapia de electrocutación de la sangre para curar enfermedades como el SIDA, como el cáncer y otras. Es una lista bastante larga con este simple dispositivo sencillo que ocupa tres baterías de 9 voltios y unos pocos componentes electrónicos. En este video te voy a mostrar cómo hacerlo sin cables, sin plaqueta y de una manera, eh, como diríamos, manual. Manual usando una pistola de goma, así como la usamos en casa para pegar cositas por acá y por allá. Bueno, simplemente vamos a resolver con la pistolita de goma cómo armar un dispositivo que cura enfermedades incurables. Así que sin más, vamos al tutorial. Bueno, para este tutorial vamos a necesitar una memoria llamada 358 o LM358. Vamos a necesitar otros componentes como una resistencia de 150K y dos resistencias de 100K. Estas tres van a ir unidas entre sí. Luego vamos a necesitar una resistencia de 2M4 las cuales se pueden lograr como en este caso poniendo dos resistencias de 1M2 unidas por acá acá tendríamos 2M4 vamos a necesitar un capacitor del tipo cerámico de 100 nanofaradios. puede ser de este tipo o puede ser del tipo tantalio, o también puede ser del tipo poliéster. Cualquiera de los tres sirve. Vamos a necesitar dos LED unidos entre sí, con sus polaridades opuestas. Vamos a necesitar también, un potenciómetro de 100k vamos a necesitar también un jack que tenga pata de corte en este caso este jack es estéreo. Quiere decir que tiene dos patas de corte. Dos patas de corte. Y una que es la parte de acá afuera. En este caso vamos a usar solamente esta y esta. Estas dos no van a trabajar. Vamos a necesitar también un capacitor electrolítico de 22 microfaradios por 50 voltios te pueden llegar a vender un capacitor electrolítico de 22 microfaradios por 63 voltios en este caso es lo mismo cualquiera de los dos sirve vamos a necesitar también conector para las baterías vamos a necesitar también una perilla plástica vamos a necesitar también un plus pequeño que sea mono, o sea que tenga dos contactos, uno en la punta y otro acá. Vamos a necesitar también llaves para encender y apagar nuestro equipo una sola con esto ya tenemos lo que va a ser nuestro mini sapper ahora vamos a ver el paso número uno. El paso número uno es pegar con una pistola de goma el jack de esta manera. El paso número 2, vamos a pegar aquí la llave para encender y apagar el equipo. El paso número 3, Vamos a agarrar la resistencia de 820 ohm, que por cierto me olvidé mostrárselas. Y se la vamos a pegar en la patita del potenciómetro del costado, vamos a apoyarla ahí y vamos a darle una vueltita y otra vueltita, ahora vamos a soldar acá, vamos a correr los componentes y vamos a poner nuestra placa para poder trabajar cómodamente. componente que no mencioné, son los dos zener de 18 voltios, por medio watt. Estos dos zener, han de ir de la misma manera los dos, o sea, con la rayita del lado de mi dedo gordo. Y los vamos a entorchar por el lado de atrás. Ahora, esta parte la vamos a entorchar en la pata del medio del potenciómetro. Le damos... Una vueltita y tiramos el, el alambre para atrás. Luego este lo vamos a usar. Va a ir a pata 7 del integrado. Soldamos. Soldamos la unión de los zener. Cortamos lo que sobra y los escondemos sin que toquen nada. Si vemos que hay una posibilidad de que toque con la pinza, movemos. Ahí está. Entonces nos queda un extremo de los zener, nos queda el extremo de la resistencia de 820 ohm. Y nos queda eh, el extremo que sale del medio del potenciómetro. Lo que vamos a hacer ahora es pegar las luces acá. Esta patita que quedó de la resistencia de 820 ohm la vamos a cortar, no la vamos a usar. Lo que vamos a hacer ahora es, a las luces, le vamos a bajar una de las dos patitas. Ok le bajamos una de las dos patitas y la que queda, mirando para allá, se la vamos a soldar a esta pata que es la masa del potenciómetro. De esta manera. La vamos a unir a esta chapa. Vamos a primero estañar el lugar donde vamos a soldar y luego soldamos las patitas. Muy bien, luego la patita del de cener se la vamos a soldar a la patita que queda de las luces. Y luego cortamos el alambre que sobresale. Bien. La resistencia de 820 ohm la vamos a pegar a este pin del jack. Le vamos a dar una vueltita y soldamos. El alambre lo cortamos, el sobrante, y nos quedaría sobresaliendo el alambre de la pata del medio del potenciómetro, que va a ir a pata 7 como dijimos. Luego vamos a soldar en esta pata el negativo del capacitor. Tenemos el capacitor, la pata negativa es la que tiene la línea blanca, entonces lo vamos a ubicar de esta manera. Bueno, acá corto porque quiero que presten atención a algo que yo no me di cuenta. Buenas noches mi estimadísimo y queridísimo Cristian y Daniela, espero la estén pasando muy bien. Mi amigo, este, quería hacerte una consulta. En el video que tú haces del Mini Zapper, eh, yo capté que la patita negativa del, del, del capacitor de 22 microfaradios por 50 voltios, usted la pega a una de las patitas del jack. Eh, como yo se lo envío en esta foto, supuestamente en el plano dice que es la pata positiva, iría pegada soldadita al, a la patita del, del jack, no no el negativo creo, me gustaría que me dijeras Cristian, si estoy en lo correcto o, o fue que se te pasó eso y la soldaste al revés, no sé me parece cualquier cosa te agradecería mucho este, tu consulta eh, estoy muy pendiente del grupo todos los días este, veo lo que los, los compañeros escriben bueno eh, no me he metido mucho eh, como dice nuestro hermano hubo un error Así que en esta parte la regresamos de nuevo y bueno, el capacitor va al revés. La pata negativa va al chasis del potenciómetro y la pata positiva obviamente va a la patita del jack Así que continuamos viendo el video. Ahora lo cortamos. Luego la pata positiva la doblamos y se la soldamos al chasis del potenciómetro, cortamos el sobrante y nos queda de esta manera, Acá se me despegó la llave. Vamos a quitarle todas estas tuercas que ya no sirven porque no vamos a sujetar la perilla de ningún lado. Simplemente va pegadita. Acá. Así que vamos a pegarla nuevamente. Muy bien. Una vez que tenemos este módulo, vamos a ir al siguiente módulo. El siguiente módulo empieza con la memoria LM358. la cual le vamos a doblar las patas, la vamos a dejar chatita, agarramos las patas con una pinza plana y doblamos para arriba de un solo viaje, agarramos las otras patitas y hacemos lo mismo, de esta manera nos queda así. Paso número 2, vamos a agarrar el capacitor cerámico de 100 nanofaradios, le vamos a cortar las patitas para que no quede tan largo y se lo vamos a soldar entre pata 2 y pata 4, primero vamos a estañarlas, Y luego apoyamos con el dedo y le damos un golpecito de calor. Bien, una vez que está, a ver, no quedó muy afuera. Vamos a ir más adentro. Ahí está, le acomodamos bien la patita para poder soldar la otra. Una vez que ya quedó agarrada. Y pasamos el estaño <coughs> y volvemos a acomodar la otra. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a agarrar la resistencia de un megOM2 más un megón 2, que las habíamos puesto en serie para lograr 2 MegOM4. Y vamos a soldar el extremo en pata 6, vamos a estañar pata 6 y la resistencia, agarramos la punta de la resistencia y se la soldamos a pata 6. Por lo que verán, quedó apenas soldada por la punta. Pero no importa, con eso ya se ajusta. Ahí le bajo con la uña para que agarre bien. Y una vez que lo tengo ahí, vamos a pegarle una mejor soldada. sin quemarnos los dedos, muy bien, una vez que tenemos soldado en pata 6, nos vamos para arriba, apoyamos el dedo y doblamos de nuevo y con la uña lo bajamos hasta que toque la patita, soldamos a pata 1. <coughs> Muy bien, quedó soldado. Luego damos vuelta y el que queda, soldamos en pata 2. Vamos a cortar el sobrante. La bajamos y la presentamos para que quede ya lista tocando el lugar donde va a ser soldado muy bien una vez que tenemos esto vamos a soldar acá la unión de las dos resistencias y vamos a cortar el sobrante. Paso número 3, la resistencia de 150K y las dos resistencias de 100K que habíamos unido Vamos a usar el extremo de este lado, este extremo va a ir soldado a pata 5, por lo tanto vamos a estañar las partes. Luego vamos a montarla nuevamente hacia arriba, y luego la doblamos hacia allá. Ahora tenemos que agarrar y hacer que pata 3 toque con estas resistencias que pusimos recién, pero como pata 3 está muy abajo, la vamos a subir, vamos a utilizar un pedacito de alambre y vamos a subir la pata, muy bien, ahí está la pata subida. Entonces luego bajamos un poquito esto y ya podemos soldar ahí. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos agarrar la resistencia de 100K cualquiera de las dos y vamos a llevar esta a pata 8. la otra a pata 4 y por último la de 150K la vamos a llevar a pata 1 Muy bien, una vez que tenemos este módulo, hay que tener mucho cuidado que este alambre no se toque con este, vamos a agarrar y vamos a retirar el capacitor un poquito para atrás, de esta manera, esta resistencia también la vamos a retirar un poquito para atrás y así vamos a ir retirando todo el módulo para atrás sin que los alambres se toquen, ahí, luego vamos a agarrar pata 7, y lo vamos a unir al alambre que quedó del módulo número 1, para eso vamos a cortarlo un poquito nomás, y doblarlo para abajo de esta manera, vamos a estañar ese alambre y vamos a estañar pata 7 del integrado. Muy bien, agarramos el módulo con la mano izquierda, calzamos esto que hicimos de esta manera, lo agarramos así y vamos a soldar el alambre que viene de la pata del medio del potenciómetro, se la soldamos a pata 7. bien ya nuestro módulo quedó agarrado por el alambre ahora el siguiente paso le vamos a soldar un alambre a la patita del jack que nos queda y se la vamos a soldar a la pata 6 del integrado <coughs> Vamos a agarrar un alambrecito, vamos a estañar la pata del jack, vamos a estañar el alambrecito también y luego a soldar, vamos a soldarlo en dirección a las luces, o sea de esta manera. Muy bien, ahora con la pinza lo doblamos hacia adentro y luego hacia arriba, de esta manera ya lo podemos soldar a pata 6. Hay que tener mucho cuidado de que el alambre este que soldamos recién, no toque con la patita de abajo del jack. ¿Mm? En este caso, no toca. Bueno, y por último, le vamos a soldar a la perilla de encendido el cable de de la conexión de las baterías lo que vamos a hacer es al cable de las baterías al rojo le vamos a cortar un pedacito ese pedacito le vamos a sacar un poquito de cable Y este pequeñito cable se lo vamos a soldar a la pata del medio. Primero vamos a estañar las patas de la perilla. Estañamos la del medio y soplamos para que el calor no deteriore los componentes. Estañamos la de afuera y soplamos. Ahora, como les decía, el cablecito rojo se lo vamos a soldar a la del medio. Muy bien. Ahora este extremo que queda acá, se lo vamos a soldar a la pata 8 del integrado. Le vamos a dar una vueltita. Ahí. Vamos a estañar el cable. Y lo soldamos a la pata 8 del integrado. Bueno. Se salió este alambre, se ve que estaba haciendo como una fuerza, así que vamos es la resistencia de 100K. Vamos a volver a soldar todo esto juntito. Le vamos a poner un poquito de estaño para que abunde. Vamos de nuevo. Ahora sí, quedó una buena soldadura. Muy bien. Por último, vamos a agarrar el cablecito de la ficha, le vamos a pelar un poquito y vamos hasta a estañar los dos extremos. Y Vamos a pegar el positivo en el otro extremo de la perilla que nos quedó. Como que se están tocando, ¿no? Tiene mucho extraño vamos a sacarle un poquito soplamos y volvemos nuevamente sin tanto estaño ahí está le pondríamos un poquito más, ¿no? A ver, bueno ahora me gustó, y el negro se lo vamos a soldar en pata 4, en, en pata 4 del integrado donde iba el capacitor. Ya de esta manera nos queda el mini zapper listo para rellenar las partes con la pistolita y dejarlo con una forma más, más indestructible. Viste, a esto ahora está como todo así. O sea, vamos a ver si funciona. Para eso va a haber que cortarle la parte esta. para separar los pines, porque las baterías, cuando las juntamos de a 3 los pines nos quedan separados. Separamos los dos cables, y le damos un corte de este lado, y un corte de este con mucho cuidado de no dañar los cables. Muy bien. Ahora solo quedaría enchufar en las baterías, que como les decía, por ponerlas de esta manera, los pines de carga nos quedan muy separados. Así que vamos con uno. <tose> Y vamos con el otro. Bueno, como verán, está funcionando. Vamos a apagarlo. Vamos a prenderlo. Y ahí tenemos al Zapper de Bobek en versión mini. Funcionando. Con tutorial para hacerlo de manera indestructible, rápida, bueno y ahora como les decía, solo quedaría con la pistola de goma, llenarlo, para que no se muevan las partes, le mandamos por todos lados y vamos haciendo como una bolita. Muy bien, la cura del SIDA, la cura del cáncer, en un dispositivo muy pequeño, la esperanza venía en tamaño pequeño, así que ahora hay que dejarlo secar, estos dos cablecitos van juntitos, que salgan por la parte de abajo, y nos quedaría terminado... Listo para enviar a una persona que tenga alguna enfermedad y que necesite curarse. Aquí tenemos la presentación. El zapper ya, como les decía, a este le faltaría un poquito de goma para tapar bien todo. Y se le pone la perillita para poder buscar la potencia. Estos son los electrodos que van pegados a la piel, todavía le falta secar, bueno, y acá va la fichita donde salen los dos cables a los cocodrilos que se enganchan en los electrodos. Ojalá hayas podido resolver. Entonces, cómo es el tema tan simple de armar un dispositivo para electrocutar la sangre. Y bueno, y que si no tenés el tiempo para construirlo, que me escribas a la dirección de correo el gmail.com y yo te voy a estar mandando un mini zapper por correo que te va a llegar en un lapso de tres días. Eh, bueno, también... <coughs> Si sí. el Zeper se envía a cualquier país del mundo, la carta certificada te llega en tres días, pero te voy a pedir un poco de paciencia porque los estoy haciendo con mis manos y es algo que me está llevando tiempo. Materiales, eh, donde vivo no se consiguen los materiales tan fácilmente, así que a veces tengo que tardar varios días en que me los traigan de acá, de allá y esas cosas. De a poco me estoy organizando, esto recién empieza, es la revolución, Así que bueno, te pido con una mano en el corazón que si me pedís un zapper y no te llega a los tres días, no, no empieces a volverte loca ni loco y que esperes un par de días más, como tiene que ser, para que te llegue de, de manera decente. Así que bueno, te agradezco mucho, te voy a pedir que si no estás enfermo y tenés la intención de ayudar, que podés colaborar a través del link de Paypal que voy a dejar en la cabecera del video, para que puedas hacer tu aporte y yo pueda, de esta manera, hacerle llegar a muchas personas que sí lo necesitan, un Zapper de manera gratuita. Otra cosa que también te quiero pedir, es que si no estás enfermo o enferma y tenés la intención de ayudar, podés pedirme un Zapper, adquirirlo, e ir con este dispositivo y curar a personas que tengan cáncer, que tengan sida, y bueno, aliviarlos. Bueno, de más está decir que con esto comienza una revolución, este dispositivo, si te preguntas por qué no lo conocías, es porque ha sido ocultado, por ser eficaz y barato, y que bueno, que estamos todos dentro de este equipo, para ayudar al mundo a mejorar, además con este tutorial, ahora dejo en tus manos que puedas hacerlo y que puedas venderlo, sin directamente preguntarle a nadie si vos te crees, eh, si te consideras que podés hacerlo y hacerlo en cantidad, si, sin ningún problema podés venderlos, y bueno, vas a llevar un, bastante alivio a las personas y va a ser retribuido a través de dinero. Eh, también, bueno, decirte que... El zapper se usa 8 minutos aproximadamente, una vez por día, durante 4 semanas. De esta manera vas a limpiar tu sangre sin ningún problema. En los casos de diabetes, eh, quizás haga falta un poco más de tiempo. Y en los casos de infección, quizás tengas que hacerlo por un breve periodo Ponele cuatro minutos para que el organismo pueda ir limpiando a través de la linfa de, la, de los tejidos sin hacer un, una sobrecarga de, de la infección. Ya que en una infección el cuerpo se está encargando de, de la misma infección y bueno, por ahí todos los virus y, co y bacterias muertas puede llegar a provocar un desgaste en el organismo. Bueno, y otra recomendación que te quiero dar es con respecto a cuando quieras eh, hacerle el tratamiento a una persona. Cuando obtengas el Zapper por cualquier medio y vayas a hacerle el tratamiento a una persona, primero probalo en tu cuerpo, porque el Zapper, por más que sea chiquitito y vos pienses que quizás no se siente, se siente mucho, y bueno, se siente mucho, justamente eso. Eh, hay personas que, por ejemplo, están parapléjicas y se, con el zapper le podés estimular desde la coronilla hasta el coxis con los electrodos. Pero no le podés dar toda la potencia porque la corriente se siente como un dolor. Así que es muy bueno que pruebes en tu cuerpo las potencias primero antes de hacérselo a alguien, ya que le podés crear un problema. También son impulsos de corriente que de repente son estimulaciones y una persona que tenga un problema, que tenga bloqueos, ya sea por afasia o ya sea por cualquier trastorno neurocerebral que no tenga el paso de estimulaciones eléctricas y vos de repente le pones los electrodos y le das máxima potencia, le podés crear un problema porque todas esas partes que no estaban funcionando van a empezar a funcionar de repente... También a la persona le va a doler, es más, probalo en la cabeza y vos te vas a dar cuenta que vas a ver luces en los ojos. Así que ya te digo, por más que parezca muy pequeñito, el zapper es muy potente. Así que te, te pido con el corazón que tengas esa precaución, que lo pruebes primero en tu cuerpo, que veas las potencias, que trates de eh, de alguna manera saber que la perilla puesta hasta un lado es lo conveniente y que a partir de ahí ya a veces duele. Así que bueno, eso más que nada. Porque mucha gente también que no, no tiene ningún padecimiento lo va a adquirir para hacer el tratamiento a alguien y quizás no tenga la precaución de verlo primero en su cuerpo y le va a dar máxima potencia y la pobre persona, bueno, eso, no, no, es, muy, no es muy bueno. Así que eso. Con Daniela estamos preparando el libro para las indicaciones del Zapper. Y todavía no lo hemos terminado, digamos, está en su versión más reducida. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo partes de este video, que está viendo ahora, con las fotos para poder eh, armar el Zapper, el Mini Zapper, paso por paso, aunque no hayas visto el video, adquiriendo el libro este ya lo vas a poder armar. Este libro va a estar disponible en el blog Volver al Campo, también en la página de Fundación Amenofis, por un mundo mejor, y lo vamos a ir poniendo en los videos posteriores a este, para que ya te lo puedas descargar gratuitamente, y puedas tener las indicaciones para construirlo sin necesidad de, de haber visto este video. Con respecto a todas las enfermedades, no dudes nunca en que el Zapper va a traer un beneficio a cualquier persona ya sea por obesidad, porque mata las bacterias de la obesidad, eh, ya bueno, como habíamos hablado con respecto al sida al cáncer, a otras enfermedades, a la diabetes, eh, no dudes en el, en el Zapper. Pero también te voy a aconsejar que tampoco dudes con respecto al Hormuz. El Hormuz es muy bueno y yo te recomendaría que hagas el tratamiento de Hormuz Zapper siempre, porque por un lado con el Zapper vas a matar, eh, los virus, las bacterias y esas cosas que hacen que nuestras glándulas anden mal y por eso tengamos un mal funcionamiento de las glándulas pero por el otro lado con el hormuz vas a levantar el sistema inmune o sea que vas a vitalizar a la persona, le vas a levantar el plasma del cuerpo y este es el, el mejor tratamiento, el correcto por un lado matar las bacterias y por el otro lado levantar la energía y bueno, por una cuestión de tiempo y cosas de la vida, yo estoy mandando el Mini Zapper, solamente ese por correo. Por ahí, bueno, no sé, vos quieras el Zapper con cajita. Así que, bueno, si querés el Zapper con cajita, se lo podés pedir a Miguel, que está en Buenos Aires, y él te lo va a mandar. Yo te dejo acá arriba la dirección de Miguel, y simplemente le escribís a su correo y él te va a mandar el zapper con cajita. ¿Mm? Así que bueno, eso. Bueno, y ojalá que te haya gustado este video. Y bueno, te espero en el próximo. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar. Nos vemos. chao